¡Pero no encuentro nada! Enemy spotted No, este fue unión de la Hija pila azul Marginaldi Ah no, la música de Minecraft. Uh, hace 10 millones de años que juego No te lo puedo creer, que manco que soy Iron Iron alone bicho por otro lado uf los maté todos que había un pueblo ahí comida, comida No, este fue unión al agua. Oh. No, todo partijarme bien busca. Que explota el creeper entonces. Qué... Qué susto, carbón y ¡Pero no encuentro nada! Uf, uf, uf, uf. Son dos esqueletos peleando Vamos a disfrutar el show Au voy a también y muestonderada U U Diamante era uno solo, uno solo rata no es sí. mi hija pila azul ¡Más diamante! Que miedo! La mente fría. Hay que tener la mente fría para ser el campeón de Minecraft. Bueno, voy a tardar 200 años. No, soy el click Solté el click Narración No Narración, no Hacemos el puente Estúpido serie Casi me muero. Porque se me la todo. <risa> pelea, pelea, pelea. Toma. Está lloviendo. Esta hora será mi casa. No Mentira, voy a hacerme una casa. Dulces sueños, vamos a robarle a los al día. <ríe> Acentuís. A ver cómo está mi horno, mi sorda... Mi Me llevo también la puerta. Ahí está que robaba todo le ponemos el techito para que no nos llueva bien humilde Dos cofrecitos dejamos ahí Y los hornos, perfecto es feo